Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Los gestos rutinarios influyen en nuestros pensamientos, por lo tanto, influyen en nuestras emociones, nuestras acciones y en los resultados que obtenemos. Las rutinas se convierten en hábitos y es a través de los hábitos que construimos nuestras vidas. Así que tener rutinas sanas y positivas es esencial para tener una vida Plena y feliz. Hoy voy a compartir contigo tres rutinas muy sencillas que mejorarán tu vida. La primera de ellas es anota todos los días en un papel un éxito, un logro, aunque ese sea haberme levantado por la mañana. Después de siete días tendrás siete logros. Al año tendrás 365 algunos serán pequeños, pero otros serán muy grandes. La segunda rutina es, al finalizar el día, haz un recuento de las emociones que has sentido. Las emociones son muy importantes porque son la antesala de nuestras acciones. Se ha comprobado que dándoles nombre, expresándolas, las podemos gestionar mejor. La tercera rutina es dar las gracias. Haz una lista de todas las cosas por las cuales das las gracias todos los días. Se ha comprobado que las personas que dan las gracias son más felices, más sanas y además llegan más a las metas que se proponen. Estas tres rutinas muy sencillas. Dar las gracias, ponerle el hombro a las emociones y escribir los éxitos diarios mejorarán tu vida positivamente. Si te gusta este video, eh, suscríbete al canal. Si crees que le sirve a alguien, compártelo. Soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas.